¿Cuál carta te gustaría tener de serie 4, de serie 5 y de serie 3? ¿Cuáles son las que más deseas? Uf, ¿De serie 3? Bueno, de serie 4 el Dark me, me llamó harta la atención. Uh -huh. Pero igual me, me, me faltan cartas. Por ejemplo, el uh -huh. Rock Slide también me faltaría para ese mazo. Ah, claro, claro, claro. Todo el tema. Vamos a ver qué toca nomás. Vamos, vamos a ver mi suerte. To... Yo tengo súper mala suerte para esto. Ya, nah, en... sí, estoy acá. Te no te preocupes, viejo, que justo <ríe> me acaba de salir toda la vaina. Así que se va. Vamos a hacer un yin -yang acá. Dale. Ya, vamos a ver. Toma. Mira, ya. va a empezar Ojo, Agente 3 es lo que me ha salido a mí también Así que acuérdate, me ha salido lo, a mí igualito eh. Así que estamos comenzando claro. Ya yeah. Estamos comenzando wow. Tú tranquilo, viejo Nada más, tú tranquilo sí. Oh, Mira. ahí está Está Nice Cae, Falta Darkhawk nada más ahí Ya tienes tu mazo, eh Sí Ya, este de Serie 4, ¿verdad? Es Serie 4, Serie 4 Serie 4 sí. del Darkhawk El Sabu, perdón, bueno. ya Créditos que me sobran, tengo 8000 de crédito, casi 9000. mil. O sea no, no vas lo a poder canjear mucho. Crédito. Ah, no, sí, sí, sí te pueden igual, a pesar de que pasen los 10000, igual con esos, las cajas las puedes canjear de todas maneras. Sí, en las misiones te dan el aviso de. Te este dan el aviso, si sí, es correcto. 300 fichas. 300 fichitas. Dale, a ver, sigue, por favor, 300 fichas. O oh, Green uh, Goblin. Uh. Ya, muy bien, para tu mazo sí. de. Thanos Junk de repente por ahí, si quieres. Oye, Thanos lo tengo ahí en el listado para comprar, pero ¿Ya? no tengo las fichas. Quizá ahora las tengo Ahora, no, ahora la vas a tener, si yo o 7 mil eh, tokens eh, claro. con 60 cofres, así que probablemente va a ser una cantidad similar. ¿Cuántos tokens has tenido? Uf. Buena, buena eh, Tenía 700, creo. No sé si 700 mil y algo. Sí, sí, por ahí. Alguien si sí, alguien se dio cuenta de la cantidad de tokens, ahí ya más o menos después nos pueden decir. A ver, este, Sabu Serie 4, ¿verdad? Ahí Fipapi Papi sí. está, está tomando nota de todas ah, las cartas nuevas que te van saliendo, ¿eh? Tengo sí. 3.300 Bueno, las 300, tenía 3.000 Ah, bueno, sobrado entonces vas a, vas a sacar a Thanos sin problema Es más, sí. puedes comprar Thanos Y de repente por ahí hasta te sobra Para comprar otra cosa ¿eh? Claro O si no, para guardarlas Para el, para el siguiente Big <risa> Bang <¿va>? El cabezón, <risa> no, que... dice Vamos, vamos, viejo, let's go, ya. let's go. Vamos, Chuxito, tú mismo eres. Oh, Ronald, me tocó a mí también igualito ese avatar. A, eh. mí, a mí me gusta la carta, a mí yo lo ocupé harto en su tiempo. Pero tiene que tocarte Master Mall. Sí. Ok, Titania. Uh, pues. Tania. Sí, sí, te, se puede jugar en algunos mazos, ¿Eh? Titania, no está mal. Ya está. 300 créditos, wow. vamos, sigue sí, le dando, dando, dando. Let's go, así rapidito. 500 fichas 500 de token, fichas. vamos, viejo, vamos, let's go. Nos detenemos y toca algo bueno, oro. ya. 200 de oro, 600 fichas 600. de coleccionista, vamos para adelante. Mira. oh uh, uh, Rey bueno, mi de. Bueno, de Descarte que me encanta el mazo de descarte. De descarte, bien. Quicksilver, uh, mira, Quicksilver, eh. Quicksilver, ¿eh? Te ha salido. Esa variante es bonita de Quicksilver. Esa sí. es la de más bonita. Está, está genial. Ya, sí, cuatro. Si sí, papi está caso. pero tomando nota sí, ¿eh? Oh, Low nerfeado <risa> justo. <risa> justo lo nerfean al Thor y <risa> te sale el avatar, viejo. A ver. Sí, yo justo que me había, me había salido Thor y hice el mazo eh, con Oh, Uy, cerebro, cerebro! ya, ya. Nice. Para tu cerebro, claro. Tienes ahí cerebro 2, Cerebro 3. O coye sí, atleta, ok. La sí, Olimpiada He visto mucho esa esquina. Casi todos sí, la tienen. Sí, sí. A ver, vamos, sí, siguiente. Gelicali. Este es Serie 3. Sí, pero para el descarte. Para el descarte, claro. Ahora oh, me el falta descarte. el cabezón chico. ese Generalmente es con Collector se utiliza eso. Claro. Sí, sí, tengo a Collector también Brut, uh, muy bro. bien, buena carta, muy bien Brut es Me una falta buena carta el Silver Surfer Para Patriot. No, pero con Patriot también te <risa> con sirve Pedro, Sí, también he tenido más a O con Cerebro 2 también dijiste. te uh, sirve Oh, mira, ahí está la sensual Spider Woman Ya, buena, buena, buena cosa también Ahí, siete cartas, sí. dice Fipapi Ya van saliendo ya Amante del descarte dice ama, eh, am Eres sí. amante uh, ahí. Dan Hip de Ronan, viejo Qué buena variante, hombre. Este, ¿a ti te gusta el.? Oh, Vas. <risa> ah, ok, Vas, Vas. Está bien. La que bien. tú estuviste buscando mucho tiempo. <risa> sí, sí. Yo lo Pero compré. Yo lo reclamé en la tienda Rapidito el Vas, viejo. <risa> está bien, está bien, está bien. Salió genial. Ya, pues 400 créditos. Credo. Dale con todo. 400 sí. fichas de coleccionista. Ya. Muy bien. 500 Mira, fichas. Es. Va, va, ficha Ya con eso ya tienes a Thanos sí. ahí. Sí. Oh, te salió a Naki ahí. Muy ah, bien. 200. Oh, no. Perfecto. Sigue leando. Y un man okay, Para movimiento, bien. Sí, un tenía chumana. un mazo y no me. No me... Uh, un momento que dejó de gustarme. Ah, mira, te ha mi salido viejo. Te ha salido viejo. Gus, ya, gatito, por nice. ahí también te puede servir ¿sí? Para mazos continuos puede servir gato también ahí. Sí. Mm, a ver, ¿qué más tienes? 300 crédito, créditos crédito, Te están oh. saliendo cosas interesantes, eh. O sea, dentro de lo que te tiene que tocar. Cool en win para descarte, cool win. ¿bien? Sí, le iba a reclamar gratis, pero la rechacé. Nah, la rechacé. Ah, <ríe> este es mi título. ¿Cuál reclamaste gratis? El Thor. Ah, está bien, está bien, está bien. Sí, bien. sí, era lo único que me faltaba para. Porque me había en un cofre, me había salido la, la de Jane. Ah, ya, claro, por eso querías el, armar el mazo con Thor sí. y lo demás, ya, ya, te entiendo. Uy, para, Falcon. Para ves, con, con bestia, con monkey. Me sí, me falta bestia. Esa. Uy, Uy Asmat, bueno, me y, encanta este mazo. Más que todo nice. la variante, es una buena variante. Sí. Muy linda la variante esa. Ya, bueno, eh, sí. tú estás jugando también mazo de Asmat, también así tóxico eso. Sí, Asmat y Dino he estado jugando ahora último. Pero... Uy, yeah, de Absorb Man Ya, yeah, está bien. No, pero eh, con modificaciones. Es Mía. más, hasta el Asmat va con Absorb Man también en algunos, en algunos casos. ¿eh? Sí. Ah, oh, Gorlo, ya esa, esa variante la, es buena, yo la tengo. En la... En la que regalaron de variante hace poco ya. Me tocó la de Pixel <risa> Bueno, ahí te, está, te lo están compensando ahorita sí. ¡Uh! ¡Let's go! Te nice. dije, viejo! Oye, me están tocando lo mismo que a mí, viejo, ¿eh? <risa> ya, pues, viejo, ya está ahí, ahí con eso ya está pagado Te han tocado dos cartas de serie 4, ¿eh? Dos Sí Te oh, tocó te tocó Darjo, viejo O sea, justo la sí. Más lechero, ¿eh? Está bendecido <risa> Lo único que quiero es que eh, bufen al King Pink. Que me gusta el mazo claro. de, de Kingpin destrucción Ah, y el último. Ya está, el último. A ver, vamos no, a rezar no. ahí, viejo, que salga una buena... Vamos. Oye, pero te ha salido Darjo, viejo, ¿eh? Uy, cero. Cero ya, mazo Shuri por ahí, ya. Sí, ya está. no, no tengo a Shuri tampoco. Oye, viejo, en 2.900 y si te ha salido Darjo, viejo, qué suerte. Oh? Sí, y ahora se viene Thanos. Ya, y Thanos 8.000, mira, 8.000, ya está, listo. Go tan, taran, tan, taran, tan tan, tan tan, tan, tan, tan. Pau, listo, está. Yo ahorita solamente quiero que me salga al menos una de el 5, que nunca, nunca, nunca, nunca, ¿Nunca te me ha salido, salido ¿nunca de Nunca te tocó este. ninguna Nunca Y ahora sí, adicto, puedes comenzar a abrir tus cofrecitos desde ya Let's Ahora sí, como Flash, entonces vámonos Toma, perro, vamos, viejo A ver, comenzamos con el primer cofre y va a salir Ya, 300 fichas de coleccionista, muy bien Sigamos con el siguiente 100 fichas de coleccionista ¿Sí? Estamos comenzando bajito, eh Pero así comencé yo también, viejo Ah, muy oh, buena variante. Qué buena variante, viejo, Valkyria. Sí, esa variante me gusta mucho, ¿eh? Está bonita. Variante tipo chivito. ¿no? Sí, y tiene ahí a Thor de ranita. Sí, sí, sí, sí, está buena, está buena. O sea, está ahora está que bueno. Valkyria se está jugando bastante también, o sea, que está popular, sí, está, está bueno. 400 fichas. No quieres nada de Pixel, ¿verdad? Pues no, yo Ay. también odio las píxeles pero tengo por montones. Ajá. Eso es verdad, viejo. Al que menos, al que menos le, le gusta, más le sale, ¿no? sí. A ver, vamos con la siguiente cofre. Oye, te, eh, eh, o asume el control. Ah, bueno, viejo, qué chiste. Bueno, eh, es que eso es... Sí. Sabemos sí. que en, esto, en estos niveles es lo que van a salir: avatares, variantes y títulos. Sí, sí, sí. Estamos, estamos acostumbrados que son. Pero lo bueno es que son un montón de cofres, así que por ahí de repente sí o sí te tiene que salir una serie 4. Ah, porquería. Oh. <risas> Oye, encima sale Groot, viejo. No es posible, sale Groot ahí, man. Bueno, se flipaba. ¡Bueno! ¡Oh, viejo! Una. ¡Let's go! Vamos, primera carta, eh. Statior. Esta carta la tienes para testearla ahí con. Con mazo con Moon Knight, Black Ball y con el. Eh, ¿Cómo se llama este? Con el Ghost Rider, eh. Hay un vasito que es muy bueno con Statior. Muy bueno, muy bueno. Entonces, sí, este, ¿no? ya lo andaré probando. Sí, había visto que lo habías publicado, pero este. Como no se, no se tenía la carta, pues ni claro, cómo probarla. Ahora ya, ahora ya, ya lo tiene. Ya ahora te, ya. Está el huequito ahí para que entre dame esa carta y ya juegue el mazo con todo. ya, pues Está bien, a una serie 5, está bueno. Serie 5 es, ¿no? Todavía. ¡Ay, 200 de orito! Bueno, eso es bueno. Sí, ya tenía que tocar orito. Bueno, viejo, augurio. Tienes, te, tienes, que, tienes que ser minero también, pues viejo. A ver. <risa> Avatar ahí, ya está, viejo. Te sale ahí el, el Omega Red. 300. Oye, te sale bastante fichas. ¿Cuántos ¿eh? quieren? Claro, sí, sí, sí, sí, sí, 600, 600 ficha, fichas, vamos, bueno. muy bien, yo vamos. creo que ya las predicciones a partir de aquí van a ser sobre este, sobre cuántas fichas le tocan a uno, porque sí, sí, sí. que sale Claro, ya, ya se resume todo en eso, verdad, eh, si te sale algún avatar cool de repente que quieras o algo así, pero sí. generalmente todo es cantidad de fichas, oro, créditos y ya, pues de ahí es Oye, había un muchacho, eh, un coreano que lo conozco que tenía 10.000 de nivel de colección y no le había salido ninguna carta de serie 5 todavía. O sea, abriendo cofres. Bueno. Por ahí andaba yo. Mi primera fue esta de Stature. No, no, pero 5.000. Ese manta 10.000 viejo. <risa> o sea, imagínate la frustración que es sentir estar abriendo cofres y que no te salga ninguna. Claro, porque carta. seguramente ya las tenía la mayoría. Ya con ese nivel de colección ya se las había comprado. Claro. Ah, Stature de serie 4, dice. Ya, ah, ¿Ah sí? serie. pensé que era uh, serie 5, eh. Ah, bueno, pero. también? Uy, le, re, le, ¿cómo le revientan la ilusión a. Estaba feliz, viejo ahí. Eh, eh. no, esa también está bonita. El, el adicto, eh. Claro, el adicto estaba, estaba adicto de felicidad, viejo. Le han destrozado su felicidad ahorita, eh. Malo, de viejo. Sí, ya. Ah, acaba de bajar con gosimo Oh, bajó este drop, dice. Ah, mira, mira, mira. Ya, 100 fichas. ¿Pero qué? ¿Cómo que va dos Dice. No va uno nada más. Ah, pero solamente estamos hablando de cartas nuevas, pues solamente va una carta solita nada más, ¿no? Eh, 200 de oro. Oh, dito. Ditos. Sí, eh. Sí. oh, 50 de crédito tenías ahí. Ah, yo pensé que se había que acabado todo, pasa esto? No, pero ¿Qué te, falta, te falta, te falta bastante. Ay, te olvidaste te, un crédito ahí eh, adicto, eh. Se te pasó un pequeño crédito ahí, eh, pero no, y esta ya lo recogiste, ¿Sí? ya lo habías recogido. Eh. 200 de oro, muy bien, sigamos. Bien, entonces, todavía te falta bastante por abrir. No estás a la mitad todavía del camino, eh. Dale, dale, vamos, vamos, let's go. Cuídate, Jorjito, que te vaya super. ¿600 fichas? 600 si fichas de coleccionista, viejo. Vamos, ahí tenemos más, eh, ¡Eh! eh Dino, vamos, vamos. Ese Dino también está bonito la variante, eh. Está muy bien, vamos, dale. Ah, lo dice, ya lo reemplazó. Adicto, no lo piensa nada, viejo, eh. <risa> puede levantar todo, dice, puede levantar todo, dice ahí. A ver, 200 de oro. Vamos, adicto. Tú puedes, adicto. Tiene que salir más viejo. Otra carta más, ¿eh? Y a la esposa ya lo está pidiendo bueno, a Jorgito, esperemos. viejo. Ya que cumpla su deber, que le dice ya. A ver. Vamos, viejo. Sale. Sale con la siguiente apertura. ¡Pum! nuevo. Oye, sale el. Ese es care troll, ¿eh? Esa buena. 100 fichas. Vamos, siguiente, siguiente, viejo, vamos, tú puedes, yo confío en ti, adicto, eh, 400 fichas, yo sé que te va a salir una carta de serie 5 acá, viejo, algo te va a salir, algo bueno tiene que salirte acá, tiene que salir Darjo acá, viejo, eh, Globo, oh, oh, oh. Mac Gris, oye, no Esta la ¿Esas... puedo pasar, sí, sí, sí, está bonita esa variante me gusta 200 fichas, muy bien, valor bajito Vamos, siguiente, 100 fichas, ok, otro bajito Siguiente, 400, 400 de crédito Bueno, crédito. ya, eso ya está mejor Siguiente, 100 fichas, muy bien Bajito Sigu Sí, bajito, ves como si fuese una carta de serie bueno, 3 okay. esto ya va bien 600, 600 fichas. fichas Perfecto, 200 de oro Vamos, vamos, viejo. tan están tan saliendo Ya comenzando a mejorar la cosa ahí, eh Oh, mm. Lizar. Bueno, está, está bonita también la variante de Lizar, esa, ¿eh? Está, sí, ahí, está distinta, por lo menos para ya no utilizar la. Para no, claro, la la, común. Todo el mundo utiliza esa de Lizar, pues sí, pues la, la base. 600. 600 fichas! Ficha. Vamos, está bien, ¿eh? ¿Te has salido adicto ¿ah? salido sí, sí, sí. Este juego quiere que yo que yo adquiera las de las de Serie 5 por la tienda. Por la tienda, es que he visto que has gastado plata, pues, adicto, le has metido su plata ahí, ¿eh? Ha dicho, no, este man es el, Ay, el sobrino de Carlos Sejín, se seguramente, se ese viejo. A ver, y ese acabó, y... Sin, ah, vamos, vamos, vamos, Dicto, eso tiene que salir una carta, ¿eh? Una carta, una carta, no, vamos. ¿No es justo 5.000 cinco mil, cinco mil de colección y ni una carta de, de serie 5? ¿Verdad, no? No es justo eso, sí. viejo. 500 fichas, ya te da 500 fichas coleccionista ya, bueno, no ha sido un mal valor. A ver, ¿cuántos recursos ha obtenido... Adictos 3.150 de créditos Un poquito oro, ¿verdad? 1300 sí. de oro, 1.400 de oro Nomás te ha salido eh, ponle... Seguramente todo va a estar en Tokens, todo en tokens ¿17.500? <risas> o sea... ¿Has hecho 9.000? ¿Cuánto tenías? 8.500, ¿no? Sí ¿Has hecho 9.000 eh, tokens? Eso es un valor bastante alto, ¿eh? Una carta nueva nada más ha salido en total. Eh, así, puede, así, así, así, así lo que me están haciendo es que compren las cartas por la tienda porque estos son tres, tres cartas este, de serie 5. Sí, prácticamente son prácticamente. tres cartas. Ya, ahora sí, ya terminó la predicción, casi tú puedes continuar abriendo los cofres, listo. ¿Cuánto tiempo te ha no. tomado? Como tres semanas también, ¿no? Uh, no, un poquito más, desde la última uh, actualización rotación. hasta ahora. Sí, una rotación. C casi tres semanas, sí. Ya, tres semanas casi, ya, perfecto. Ahora sí, comenzamos, dice Abuelo Bo, dicen ahí, vamos viejo. Oh, ah, bueno, pues es un serie 3, dale. Serie 3, ¿no? Sí, sí, sí. Esas sí. son, son las que las garantizadas dentro de los 41 cofres que vas a abrir. Así que dale nomás ahí, abre tu siguiente cofre. Oye, esas dos cartas editas ahí, ah, ya está. Perfecto. Falta Shuri. Falta Shuri. Ah, falta Shuri nada más, ya, listo. Shuri sale un poquito más allá, vas a ver, no te preocupes, dale. Abre. Oh, esa buena. Saitama bonito. aparece. Sí, sí, esa este le pongo favorito. Sí, sí, esa está bonita, muy bien. Dale ahí, Casisto, tú mismo eres. Ahí está, lo pone como favorito, abre el siguiente cofre. Dale, viejo, 500 fichas dice. Muy rápido, viejo dice, dale suave, no se te vaya a dar un paro cardíaco dice por ahí tan que mala la mala lengua y Casisto encha. ¿eh? <risa> <risa> a ver, sigamos ahí, Swarm. Ah, Ay, Swarm. No, <risa> <risa> este es un error esa es, la carta, esa es la carta preferida de Fipapi, viejo Si él la pudiese utilizar de avatar, lo haría incluso A ver, vamos Así. Oh, oh. 64, nul. serie 4, ¿no? Para, ¿no? Serie, para, para, serie 4, ese, serie 4 para, para, para... justo tengo a Thanos No, ya. perdón, tengo a... Ya está, no, ya. A para, Galactus, Por, fue para Galactus Para Galactus Galactus comprado, Sí, sí, sí, sí. definitivamente este es Galactus A ver, vamos, siguiente Vamos, vamos, casi esto. 300 créditos, viejo, abriendo todo, eh. Abriendo todo, casisto, viejo. 400 fichas, vamos, viejo, con todo 3 Galactus, dice Shuri, ya está 4, listo, ya está. Ya está, ahí está Shuri, eh. Ya con eso creo que tienes todas, ¿no? Sí, tres, tres, tres, Toda serie 3 completa, listo. Ahora sí, todo de acá, comienzan tokens. Y posiblemente una serie 4, una serie 5. Eso ya casisto está con todo, eh. A ver, nuevo banda. <risas> te ha salido el electro, eh. Está bueno. 300 créditos Casisto, muy bien, sigue recompensando el cofre. Ya saben muchachos, espérense, cuando abran después del tropeo van a estar recompensados. Le pueden salir lo que le ha pasado a Casisto ahorita, ¿eh? Le ha salido una cartita ahí interesante. Oh, bicho, está buena la variante. Aquí tengo la variante Steampan, que es un poquito mejor. Sí, la de Stimpa, pero ya no sale ya. ya. Es como ya Ya terminó el evento, ya, pues. Sí, sí, sí la saqué por eso. Ah, Me sí la sa ah, sí sacaste, ya, perfecto, perfecto. Dale, dale. ¡Vamos, perro! ¡Dale, viejo! Ahí estamos, ahí estamos, Casito. 600 fichas de coleccionista, viejo. Pensé que era cartas ¡Ahí sí! 200 de oro. Dale, siguiente. Vamos, vamos con el cargando. 100 fichas de coleccionista. Vamos, Casito. Ahí está, dándole con todo, Casito. Green Goblin. ¡Oh, pixel, Es eh, ¡Horrible bueno. ¿Cómo te persiguen las Pixel viejo, eh? <risa> 200 ya muy bajito, muy bien, vamos, vamos, viejo, se puede mejorar o no se puede mejorar ¿Sí, en ficha de coleccionista, se puede o no se puede mejorar, se puede, el único acá rarito que dice que qué hermosa viejo este, el, ¿Qué el, este, estoy afuera de tu casa, estoy afuera de tu casa, te ese es fipapi. Fipapi, viejo, ese es Fipapi, eh. Si Fipapi me dice eso, yo le creo, eh. Ahí sí me daría miedo, viejo. A ver, vamos. 400 créditos viejo, vamos sigue, siga, muchachos, siga, por favor vamos Casisto, 200 fichas coleccionista vamos Casisto, tírale todo viejo, a ver oh, esta variante de cero le había tocado adicto también, está buena está bueno. Sí, sí, sí. a ver, vamos, sigamos, sigamos ya está eh, 100 fichas de coleccionista de nuevo, ya o sea que si te, si te sale otra de serie 4 o sea que vas a tener mucha suerte ¿eh? 300 de crédito muy bien, seguimos haciendo eso, 300 la fichas de coleccionista. Realidad, 3, 4 era 1%, ¿no? ¿Algo no, así? Sí. Sí, sí, ese es ese. ¿Cuánto era? 2.25, sí, 2.25%. Y la de serie 5 es 0.25, me parece. Sin nada. Sí, sí, es una cosa bien, bien difícil que te salga, la verdad. Yo no sé qué le pasa a mi cuenta, que ahí me han salido 3. O sea, yo pensaba que al menos eh, gente que estaba en. ¡Oh, Shana! No! Oh, Series serie, serie 4. <risa> Oye, viejo, te ha salido otra carta de serie 4, ¿eh? Un poquito mala, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, <risa> sí, sí. O sea, tiene, tiene sus cosas, ¿eh? De repente con Dazzler puede combinar igual. Casisto, 5 card. <risa> justo la justo era la penúltima, el penúltimo cofre, viejo, ¿eh? A ver, dale, viejo, dale, Casisto. Ahí sale tokens, ¿eh? Yo digo tokens. ¡Oh! ¡Qué buena variante! Bonita, bonita, bonita. Está buena la variante, viejo Está excelente, muy bien, muy bien, Casito Te han salido buenas cosas acá, eh